Estamos de vuelta para recibir a nuestra próxima invitada que ya la extrañábamos. Sí, hace, hace mucho no la veíamos. Hace mucho no la veíamos a nuestra querida pediatra, Mercedes de Casas. Hola, Bienvenida Rosa. a Mercer. Sí, es verdad, no, mando legal. Muy bien, no, nos mandó una delegada. Nos mandó otra doctora, claro que sí. Este, Pero bueno, te extrañamos, Marcia. Bueno, te gracias. queríamos de vuelta con nosotros. Sabemos que la información que nos, trae, nos traes es muy útil para las familias, para las, las mamás, para los papás. Así que hoy vamos a hablar de algo. Y para las abuelas también. Y ¿no? los oh, abuelos y abuelas también. Este tema a las abuelas las vuelve locas. La fiebre. La fiebre, así la es. La fiebre. ¿Y qué quiere decir cuando el chico tiene fiebre? ¿Es señal de qué? ¿Una alarma de qué? ¿Qué está pasando? Bueno, en primer lugar, eh, saber qué es la Fiebre, sí, uh -huh. la fiebre es la elevación de la temperatura corporal tomada con termómetro, sí, bien, no que, con la mano, no con con la mano la que podemos no <risa> Bien, exactamente, eh, cuando hay alguna infección que puede ser mm. una infección viral o bacteriana y habla que nuestro organismo está dándole pelea y dándole batalla Ajá. a esa infección. ¿A partir de qué número de temperatura Muy podemos bien. decir el chico tiene fiebre? Bueno, Hay que preocuparnos. Es, eh, más que preocuparnos es saber el valor. Sí. De la temperatura normal oscila entre 36 y 37 grados, sí. más sí. o menos, y se considera febrícula a partir de los 37,5 okay. grados centígrados. Acá en Argentina eh, eh, nos movemos con grados centígrados y a partir de 38 grados en adelante es fiebre. Perfecto. ¿bien? ¿Esto significa mayor o peor o menor gravedad? No necesariamente. Uh -huh. No necesariamente el hecho de que un niño tenga fiebre alta hable de que tenga una enfermedad grave, ¿bien? Bien. Hay enfermedades que son enfermedades virales, suavecitas, pasajeras, uh -huh. benignas, como decimos nosotros los médicos, que pueden dar fiebre y fiebre alta. Uh -huh. Y hay enfermedades más graves que, por ejemplo, una neumonía que puede cursar con febrícula. Es decir, claro. que no necesariamente que el chico tenga fiebre alta, Habla que sea una enfermedad grave. Uh -huh. ¿Bien? Sabemos que el chico, bueno, la, la pasa muy mal. Obvio. Cuando éramos chiquitos nos acordamos de cuando teníamos fiebre nuestras mamás poniéndonos paños fríos en la cabeza sí, sí. A veces en la bañera eh, Muchísimos métodos caseros, ¿no? Para intentar bajar la fiebre Pero ¿cuál sería el correcto? ¿Cómo actuar, no? Mira, en primer lugar tenemos que entender por qué se produce la fiebre sí. Nosotros en la cabeza tenemos una estructura dentro del cerebro Que se llama hipotálamo Que Ajá. sería como nuestro chip, ¿bien? Okay. Es un termostato uh -huh. Entonces ese ter termostato según la infección que estemos cursando Sí. Va a determinar una temperatura a la cual va a llegar. ¿Mm? Entonces, hasta que el termostato o hipotálamo llegue a esa temperatura, por más que nosotros hagamos magia, macumba, <risa> m, agua, no lo que sea, no va a bajar. ¿Bien? Y o también, sea, es, es un poco en vano, ¿no? Es por un lado, sí, es, es la desesperación de uno de querer darle confort calmarlo, a ese ¿no? niño y calmarlo, pero no necesariamente va a ser inmediato. Y también claro. tenemos que entender. Que como buen termostato va a ir regulando la temperatura en forma uh -huh. gradual. ¿Viste cuando vos tenés un tupper de comida caliente y querés meterle a la heladera para que se enfríe rápido sí. y te dicen qué pasa? Se daña la heladera si haces eso. Uh -huh. Bueno, Con la cabeza pasa lo mismo. Si yo pretendo pasar una cabeza que está a 40 grados centígrados de golpe a normotemperatura, temperatura, es decir, a 36, también daño las estructuras cerebrales. Mm. Ah, qué Entonces, eso. tener en cuenta que cuando yo administro un antitérmico, por ejemplo, el ibuprofeno o el paracetamol, que son los que utilizamos en los chicos, sí. va a ir bajando muy gradualmente la temperatura. Entonces, si el chico tiene 39 grados, no puedo pretender que en media hora tenga 36 y esté saltando arriba claro, de la cama. Va, va a ir de a un grado por cada hora u hora y media de transcurrir. Mm. Es decir, si yo a las 0 horas le di el antitérmico, probablemente tenga una normotemperatura temperatura a las dos horas y media. Uh -huh. Y ahí es donde va el paño frío, el baño, uh -huh. el destaparlo o el taparlo. Lo que hace eso, como la temperatura la regula nuestro hipotálamo, el resto es acompañar y darle confort a ese chico. Yo no voy a enfriar claro. algo que desde adentro... Se, se maneja, ¿bien? Claro. El baño frío puede llegar a generarle más disconfort todavía a ese chico, porque sí. si está a una temperatura alta y yo de golpes lo bajo sí, a veces claro. sí, era es incómodo y feo. es molesto. Uh -huh. Entonces, se ha comprobado que los paños fríos no sirven, aunque Mira. nosotros queramos acompañar eso, pero sí una, un baño de en agua tibia, ¿bien? Durante por lo menos 20 a 30 minutos. Es decir, okay. que si ese chico está con fiebre... Le damos el antitérmico, le damos a tomar líquido si lo tolera porque es re importante que se hidrate porque al tener temperatura alta lo más probable es que empiece Transpire, a perder, y a claro. perder líquido y a, y a deshidratarse y le vamos a dar un baño... Siempre y cuando el chico lo requiera. Si el chico está bien, es decir, hay niños que andan con fiebre saltando arriba de la cama, uh -huh. no necesariamente tenemos que bañar. Pero no ¿bien? con agua helada, Merced. No, siempre Entonces, con, agua o sea, tibia. con agua tibia. No uh -huh. sea sí. tan abrupto ese cambio el de temperatura. El cambio de temperatura. en qué momento deberíamos preocuparnos? Porque bien decís, por ahí tiene temperatura, pero el chico sí. no, no se siente mal o no presenta incomodidad. ¿En qué momento deberíamos preocuparnos cuando llega al 39? También hay muchos mitos de que puede tener una convulsión. convulsión. ¿Qué pasa con esa cuestión? Bien. Mira, por un lado, tener en cuenta que la convulsión febril, eh, si bien es un episodio espantoso en la vida de cualquier familiar y cualquier cuidador, no tiene necesariamente que ver con el tipo, o sea, con la temperatura que alcance ese niño. Okay. Hay chicos que, por una predisposición genética, hacen convulsiones febriles con 37, Ajá. y hay otros que llegan a 40 y nunca hacen convulsiones febriles. Entonces, en primer lugar, tener en cuenta que la, la predisposición genética va a ir independientemente del grado de temperatura que alcanzo. Okay. En segundo lugar, tener en cuenta que eh, no lo que me debe preocupar no es tanto el, el número de fiebre, sino la frecuencia con la que haga fiebre, es decir, que hace fiebre cada cinco o claro. cuatro horas, es decir, que no me alcanza el tiempo del antitérmico. De una dosis Bien. hasta la otra dosis. O que no logro bajarla, O que quizás. no logro bajarla Bien. y también la edad del paciente. No Bien. es lo mismo un chico de 8 años que tenga fiebre a un bebé de un mes que tenga fiebre, ¿bien? ¿bien? Entonces, ¿ante quién debo preocuparme? En los menores de 3 meses, sí o sí, hay que consultar, ¿bien? En quien no baje la temperatura, eh, a pesar de haberle administrado en forma correcta el antitérmico. Porque acuérdense, ustedes todavía no lo saben, pero las dosis en pediatría se dan en pos del peso del paciente. Mm. Entonces, por ahí, si ese chico no se enferma hace seis meses, nos quedamos con la dosis de hace seis meses y el claro. chico engordó. Entonces, claro. le estoy dando una dosis baja. ¿bien? Entonces Perfecto. siempre que sea la dosis correcta del antitérmico y que no baje Ahí también eso, lo voy sí. indicado allí quizás en el mismo medicamento en el Mira, por lo en general Porque capaz que los padres no tienen tan presente Bueno, ¿cuánto peso, pesa exacto. mi hijo? ¿Cuánto le tengo que dar? Hay una, hay una mnemotecnia muy fácil para acordarse Que es el ibuprofeno del 4% Es la dosis, es el peso Dividido 4 Es okay. decir, si un chico pesa 10 kilos Le doy 2,5 mililitros Buenísimo, en el vasito medidor En el vasito medidor o, sea, o en la jeringa Qué rico ¿bien? que era el el, el de, el de naranja. color naranja, chico. Cuando venía sí. la mamá a la cama a darte el remedio, así es que viniste era, era rico. Sí, sí, porque es sabía rico. que te iba a hacer bien y aparte era riquísimo. Es rico, <risa> riquísimo. Es rico <risa> pero es remedio, así que hay que tenerlo lejos sí, de la dieta. Sí, sí, porque sí, algunos le mandaban ahí. Un fondo blanco. Es como la pastillita rosada chiquitita, eso está rico. Para que el que le guste, Para que la tolere. Entonces, el del 4%, peso dividido 4. Si es el del 2%, es peso dividido. Chico pesa 10 kilos, le doy 5 mililitros Cada cuánto me Y se puede y el chico no le baja la fiebre y por ahí uno, bueno, le doy un poquito más, pero ¿cu Bien. ¿cuántas horas Lo ideal es prudente es, esperar? Eh, o sea, el mínimo, el, el intervalo mínimo entre una dosis y la otra son seis horas okay. y después se puede dar cada ocho horas o cada el tiempo que ese chico tenga fiebre. No es Bien. que hay que arreglar el antitérmico si el chico no tiene fiebre. Mm -hmm. Perfecto. Mercedes, decías sí. estas cuestiones que quizás no funcionan como el trapo húmedo en mm -hmm. la frente y demás, y que sí es importante hidratarse. Sí. ¿Hidratarse con líquidos a temperatura ambiente? Por ahí si quiere, no sé, un café, una leche, obviamente si es más grande, sí. eh, ¿conviene tomar cosas calientes sí, o siempre en frías? en realidad lo ideal es que cuando el chico está con fiebre, lo fresco siempre le va a aliviar. Bien. Entonces, eh... Yo también soy de la idea de acostumbrar a los chicos a tomar siempre la leche a temperatura ambiente porque está bueno que si en verano o en invierno la tomen siempre igual, uh -huh. está bueno tomar algo fresco y no dar líquidos calientes porque probablemente cuando estén con fiebre les arda un poco la garganta, no uh -huh. toleren tanto generalmente la fiebre la acompañan los mocos en la, en la edad pediátrica uh -huh. o, eh, o un ardor al orinar también por lo que está más caliente la temperatura interna del organismo uh -huh. entonces está bueno, pero que tomen mucho líquido y líquido me refiero a agua lactancia materna si es un bebé que está dándole de mamar y si no, leche ¿bien? Bien. ¿sabes que en el corte hablábamos algo con Merce que ella dice, esto es un mito y lo, lo vamos a desmitificar de alguna manera. Dice, el frío no enferma. Ah, es verdad. No, señor. ¿Cómo? El frío. He vivido en una farsa toda, nos toda nos mi han vida. Engañado. Mamá, me mentiste. No, no, no, hemos sido engañados. Hemos el, sido engañado. el, <risa> el, frío, es el frío no enferma. Lo que enferma son los gérmenes. ¿sí? Lo que mm. hace el frío o el, el gran cambio de temperatura es predisponer al organismo. A agarrarse esos bichos, ¿bien? Pero sí. eh, vimos en estos dos años de pandemia que hubo frío, hubo calor, hubo... y los chicos no se enfermaron porque no estuvieron en contacto con otros chicos y no se portaron gérmenes, ¿bien? Claro. Esa es la clave y es la importancia de saber que lo que hace el... El cambio brusco de temperatura es predisponer al organismo que se agarre un bicho. Si hay bichos dando vueltas, se lo agarrará probablemente. Perfecto. ¿Bien? ¿Qué otra información no te estamos preguntando a nosotros, Merece, que quieras sumar como bueno, para darle un cierre nota? Lo más importante a, a esta nota? es a, ante quién debo consultar. Entonces Bien. dijimos, repasamos, eh, el bebé menor de tres meses que tenga sí. fiebre, Aquel niño que a pesar de darle la dosis correcta del antitérmico no le baje la fiebre. Uh -huh. Aquel chico que tenga. Perdón, sí, al bebé de, de tres meses. Tiene que no, consultar ante el no primero se lo o segundo. Con un antitérmico, nada, se lo puede medicar, pero hay que consultar okay. el motivo por el cual Bien. está haciendo fiebre. Okay. ¿Mm? Aquel niño que eh, aparecen unas manchitas en el cuerpo que, que se uh -huh. llaman petequias, ¿sí? que eso es un signo de gravedad, son unas manchitas rojas que no desaparecen cuando yo aprieto la piel. Bien. Ok. Uh -huh. Al, ante el chico que está en mal estado general, es decir, que van a haber chicos que cuando están con fiebre están decaídos, pero ante la administración del antitérmico repuntan, recuperan uh -huh. energía y siguen jugando. Ese chico que está totalmente planchado o sumamente irritable, es decir, que llora, llora, llora, llora sí. y no hay nada que lo calme. Ante esas situaciones es importante consultar en una guardia. ¿Bien? Muy bien, bien. perfecto, Merce. Bueno... Muchísimas gracias, bueno, de nada. gracias información súper útil para las familias, así que bueno, esperamos que hayan tomado un poquito de nota supuesto, que, hagan, no a todo que acabamos de charlar y si no, bueno, la invitación a pasar por el Instagram de Merce donde tiene todas las publicaciones, donde allí pueden dejar cualquier consulta que haya quedado pendiente claro que sí. y demás sobre este tema y, y muchísimos otros con respecto a, a la pediatría bien. y los más chiquititos ahí del hogar.